Hola. Hola, muy buenas. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Catalina. Encantada de conocerte. Me han contado que tienes una discapacidad, ¿no? Yo nací con padres. Anda, como yo He tenido que superar muchas barreras sociales. ¿Tú crees que estamos solos? Bueno, yo creo que sí. A ver, la gente piensa que no sois uno de los suyos. Pues tienes mucha razón, ¿sabes? Yo ahora soy una persona que trabajo, gano mi dinero y me lo gasto como me da la gana. Puedo viajar, puedo salir de restaurantes, puedo ir al cine. Tengo novia, practico sexo, cu cuando me dejan... <risa> cuando yo me voy con mis amigos, la silla desaparece. ¿Por qué? Porque ellos me aceptan tal y como soy. Yo creo que cada uno debe aceptarse con lo que tiene, con lo que es. Por ejemplo, cuando voy a trabajar y cojo cualquier transporte público, ¿sabéis qué es lo que más me molesta? Que alguien se apoye en mi silla a modo agarradero de o de metro, aunque dices... Hola. Perdón, pero que no soy un pertero, ¿sabes? Normal, obviamente. Mi silla es una extensión de mí, porque al final la silla sí, son estoy... mis piernas. Rara es la vez que, que algún camarero no se, no se dirija a mí, sino que se dirige a la chica con, con la que voy a cenar y le pregunta a la chica, ¿y, él, y, es, y el caballero qué quiere beber? Cuando vamos con un acompañante,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 Al principio me da nervios, pero ya me siento bien. Me alegro un montón. Y yo de conocerte también, de que te hayas atrevido a conocerme. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. ¿Te puedo dar un besito? Sí. Ha sido un placer, Álvaro. Gracias.